Muchas gracias, eh, Mara. Eh, buenos días a todos. Eh, pues me toca a mí hacer este encuadre de, quizá me gustaría recuperar algunas de las experiencias de esta discusión, de algunos de los contenidos que hemos tenido en los espacios de acompañamiento a diferentes colectivos o al movimiento mismo, este, respecto a este tipo de, de discusiones y que pues pueden ser útiles a lo mejor de traer también a la reflexión de los días que siguen. ¿no? Eh, ha sido un muy, muy largo camino, como todos ustedes saben, emprendido por los familiares desde hace ya tres sexenios. Han sido trabajando de diferentes maneras en la construcción de una agenda que pudiera responder en la medida y en la complejidad de la problemática que, que hoy se vive. Y creo que ha sido un proceso de enorme trabajo, de estrategias muy completas, muy diversas, algunas articuladas, otras no, pero un camino de muchas experiencias y aprendizajes. Eh, quizá uno de los aprendizajes más significativos, pues ha sido que efectivamente, como este mismo taller propone, eh, la clave de que este proceso pueda ser revertido, el proceso de violencia y la práctica de la desaparición, Dependerá mucho de poder eliminar la impunidad, la colusión y la impunidad este, que resulta de esta, ¿no? Y eh, fortalecer la capacidad de los colectivos de a, apoyar este proceso a partir de estrategias muy precisas. Yo les comento que en diciembre tuvimos el encuentro nacional, el encuentro, perdón, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con participación de colectivos de todo el país y de varios países de Centroamérica, y pudimos definir con bastante claridad cuáles eran las estrategias de búsqueda, las estrategias organizativas, las de visibilidad e incidencia, las de interlocución, pero no pudimos definir con la misma claridad cuáles eran las estrategias de justicia y creo que hoy este esfuerzo que se está haciendo con el taller está dando luces muy importantes también para abordar esa dimensión desde la perspectiva de los propios colectivos y familiares este, y pues quienes los estamos acompañando de alguna manera. Eh, en esta complejidad estratégica, ahí ha habido, yo reconozco, un déficit importante en la discusión de la capacidad de propuesta y la construcción de consensos pero entiendo que se debe también a varias tensiones que han atravesado esta construcción y creo que es muy importante recuperarla también en la definición de las alternativas que se vayan construyendo. Eh, en estos muchos momentos y espacios en los que hemos podido abordar la tarea más completa del entendimiento de la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, y aquí hay varios de los familiares que no me dejarán mentir, hemos tenido que atravesar esta discusión esta reflexión por varias tensiones la mirada local frente a la mirada nacional y la mirada transnacional que a veces son diversas y difíciles de articular con claridad el enfoque del caso particular con el enfoque de la investigación macrocriminal o la necesidad de articular estos dos cuando hay la urgencia de avanzar en el caso particular y nadie se quiere quedar atrás, eh, de alguna manera eh, sentir que su caso se abandona o se relega. Otra gran tensión, como ustedes saben, la búsqueda y la investigación. Durante un momento hubo una fuerte discusión entre el tema de la búsqueda humanitaria frente a la búsqueda de justicia y eh, eso ha estado de alguna manera presente, sobre todo cuando se dio esta gran eclosión de las brigadas de búsqueda por todo el país y cómo articular estas dos dimensiones de una estrategia más general. Eh, la tensión entre lo ordinario y lo extraordinario. Y cómo podíamos calificar todo este andamiaje institucional, normativo, institucional, que se fue construyendo, por ejemplo, con la CEAP, con las comisiones nacional y locales de búsqueda, con las fiscalías especializadas, y ahora el enorme esfuerzo con este, la participación de las víctimas del mecanismo extraordinario de identificación forense, por ejemplo, ¿no? Eh, la discusión entre la agenda de desaparición, la agenda de justicia transicional y bueno, y las velocidades de estos procesos, ¿no? la necesidad de tener respuestas inmediatas. Y los procesos de construcción de mediano y largo plazo que van a permitir hacer las grandes inflexiones. Entonces, estamos como entre el caso y el seguimiento de las agendas específicas, particulares de la cotidianidad y la construcción de una serie de condiciones que nos permitan revertir la situación de violencia extrema, eh, las redes de criminalidad que le explican. Eh, por ello, no ha sido eh, fácil ni lineal. Eh, abrir y, y resolver esta discusión al interior de todos los movimientos de víctimas. Yo creo que ahí sigue siendo un, un desafío, pero este ejercicio de llevar hacia estos espacios, directamente hacia los colectivos, este, movimientos, organizaciones, plataformas de víctimas, hacia las organizaciones que lo acompañan, creo que es un ejercicio que ayuda. A, a que esta bisagra vaya funcionando cada vez más para recuperar, pues, uno de los principios fundamentales que explican, yo creo, eh, los logros que se han tenido en el país, que es esta reivindicación de la participación de las víctimas en la comprensión y en el diseño de las soluciones y alternativas que se están generando. Eh, a mí me parece que uno de los resultados de este ejercicio va a ser tener una mayor claridad para definir una agenda de justicia, incluso de el abordaje de esta discusión y de la construcción de propuestas alrededor de esta. Otra tendría que ser, en otro de los retos que tenemos actualmente, la articulación de este engranaje. No cabe duda que se mantiene una distancia entre el campo de la búsqueda, el campo de la investigación, entre esto que tendría que ser la verdad y la justicia, y que tenemos que encontrar cuáles son los puentes y los elementos que nos permitan engranar cada vez con mayor claridad y... Eh, facilidad al menos estos dos grandes pilares del proceso, ahí todavía tenemos mucho pendiente, y hacerlos operativos, realmente llevarlos concretamente a que se retroalimenten en un proceso en que la búsqueda abone a la justicia, la justicia abone a la verdad también. Y eh, me parece que en este momento el diálogo que podamos entablar entre... Esta reflexión que se está haciendo desde una cierta especialidad de un lado del Estado, de los expertos, de la sociedad civil nacional e internacional y eh, los colectivos y familiares de desaparecidos, esa va a ser la posibilidad de dar un salto. Alrededor de este gran desafío que es cómo nos colocamos frente a la agenda de justicia con un respaldo claro, consciente, proactivo desde las víctimas que lo puedan respaldar y lo puedan trascender más allá de los tiempos políticos y de los actores institucionales particulares de un momento dado. Y en ese sentido, pues agradecer y felicitar el esfuerzo que se está haciendo, me parece a mí que es fundamental y a quienes lo han hecho posible, al Centro Internacional para la Justicia Transicional, a la Fundación para la Justicia y el Instituto Mexicano, que han sido dos organizaciones promotoras de esta reflexión desde hace mucho tiempo, el acompañamiento, como siempre, de la Oficina del Alto y al GIS, que ha sido un soporte importante para avanzar en esta lógica. Entonces, de mi parte, agradecer y poner sobre la mesa estos otros elementos. Muchas gracias. Gracias, Eloisa, por cierto, Quintero, siempre ha sido una experta referente del tema para todos nosotros. Muchísimas gracias, pues, es un, eh, un gusto, sí, efectivamente, tener a Eloísa Quintero con nosotros. Lolis, muchas gracias por esa enmarca que nos da perspectiva, nos da eh, también... Creo que nos centra en el, en el objetivo de la sesión y del taller más ampliamente. Ya hemos estado hablando desde la primera sesión de, estos, de esta nueva perspectiva, lo que implica cuando decimos una, eh, estrategias extraordinarias a qué nos estamos refiriendo. Ya hemos hablado de la importancia de trascender el caso por caso y eso va a ser lo que va a profundizar Eloisa, ¿qué, ¿qué es esto de la macrocriminalidad? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo se ha avanzado en, en Guatemala, en, en otros países también? Incluso algunas referencias hará a su natal argentina. Y antes de darle la palabra, déjenme compartirles algunos datos sobre la biografía de Eloisa, que es realmente muy interesante. Ella es una doctora en Derecho y ha realizado diversas estancias de investigación, en la Universidad de Bonn, en Sevilla, Barcelona, Castilla, y, eh, y bueno, y es desde 2007, yo no sabía, pero desde 2007 a la fecha es profesora investigadora del, del INACIPE en México, eh, pero bueno, esto lo ha hecho a la par, que ha hecho múltiples estancias en distintas universidades y además a la par de ser consultora eh, activa en distintos procesos de fortalecimiento institucional, destaca por ejemplo sus consultorías eh, como asesora para el sistema de integración centroamericana este, en el diseño y planeación de su protocolo regional para el combate al crimen organizado y la recuperación de activos. También ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia, en justicia penal y proceso penal. Eh, y eh, trabaja como asesora y consultora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una de nuestras organizaciones convocantes. Eh, y Entiendo que está activa todavía como consultora de, de la fundación, en el caso justamente que vamos a conocer en más detalle mañana, en el panel de mañana. Además, pues es autora de varios libros y artículos de investigación y eh, trabajó en el mecanismo internacional creado en Guatemala por el acuerdo, por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas. La eh, también conocida como CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, y en particular hay, en, es, en el contexto de la CICIG, eh, bajo la jefatura de Iván Velázquez, el del magistrado Iván Velázquez, quien nos acompañó la sesión pasada, ella fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio. Entonces, nadie más, eh, creo que nadie eh, más equipada y con una experiencia y una trayectoria. Eh, más idónea para profundizar en todo lo que, en todo lo que ya introdujo el magistrado con también esa perspectiva política de, de las víctimas, del rol de las víctimas de la sociedad civil y de, eh, y, y de, bueno, del contexto político más amplio de voluntad eh, para avanzar en estas, en estas investigaciones. Ahora Eloisa va a profundizar en el, en la cocina, se va a meter a la, a la cocina, ¿no? Decía, Bismarck que nunca había que decir cómo se hacían las salchichas ¿no? y, y ni las leyes. Entonces este, la procuración de justicia a veces ha sido así también como algo muy, este, muy oscuro y creo que parte de, de la transformación y del cambio que tenemos que dar es entender realmente cómo se, en la cocina, cómo se hace eso que es la procuración de justicia y, y que, este, que nuestro país está muy lejos de ser algo transparente y creo que lo hice es ideal para profundizar y ayudarnos a entender en un estado democrático, cómo, cómo se cocina eso que, que llamamos justicia cuando tenemos una situación de macrocriminalidad y violaciones graves a derechos humanos. Bienvenida, Eloisa. Hola, sí, eh, buen día. Muchas gracias, Mara, por la presentación. Dolores, también. Muchas gracias por esas palabras introductorias. Eh, Agradezco eh, a todos los que están aquí, en primer lugar, a colectivos y familiares. Trataré de hablar con mucho respeto en relación a estos temas, porque entiendo que quienes tienen experiencia y quienes son los verdaderos expertos son todos los que están aquí hoy conectados. Eh, el sentido de, esta, de estas palabras o esta introducción, que voy a tratar de hacer en 40 minutos lo más rápido posible para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas, voy a tratar de, de acelerar. Eh, lo voy a hacer, con como les decía, con el mayor de los respetos, intentando introducir, como es el objeto del programa, introducir algunos temas desde el punto de vista teórico, o desde el punto de vista práctico, para generar el debate, generar la, la discusión y al mismo tiempo eh, adoptar o no algunas herramientas en esta eh, perspectiva macrocriminal. Entonces agradezco a ICTJ, a la Fundación para la Justicia, al Instituto Mexicano, eh, a Fortalecimiento del Estado de Derecho y por, su, por supuesto también a GIS y a la, el, la Oficina del Alto Comisionado, que son quienes han puesto el esfuerzo para poder realizar este taller. Lo que me permitían eh, conversar tiene que ver con macrocriminalidad. Ya en las sesiones anteriores eh, pude escuchar porque me parecía muy importante estar presente, lo, se lo mencionaba Mara, y poder escuchar y aprender de los que iban eh, eh, conversando y compartiendo con anticipación. En primer lugar, con el comisionado Iván velázquez lo cual me deja, ex comisionado, mi jefe eh, inmediato, lo cual me deja una tarea difícil porque dijo muchas cosas. ¿no? Fue, con, fue rica y creo que es una ponencia que yo misma la escucharía dos o tres veces porque contó eh, parte de, de esa receta de cocina que señalaba recién Mara. Eh, durante mucho tiempo, yo trabajé desde el 2015 ahí como consultora, o sea, desde el 2010 empecé a hacer consultorías afuera, en Centroamérica y demás, y ahí aprendí muchísimo de muchas personas. Y en el 2015 empecé a trabajar con ellos en la comisión, como consultora, y ahí aprendí muchísimo más. Y me convenció el comisionado para trabajar ya como jefa de litigio. Entonces, no podíamos trabajar... Eh, perdón, conversar sobre las recetas de cocina y brindar la información necesaria porque esto generaba la seguridad y el marco indispensable para poder acercarnos a la verdad y después a la justicia. Pero bueno, esto ya pasó, el mismo comisionado abrió la puerta, me sorprendió que cuente muchas cosas, entonces fue muy útil también para mí y me permite, sin hablar de casos, porque no se puede hablar de casos, pero sí contar algunas cosas que pueden ser útiles o no para otros contextos, y eso lo tendrá que evaluar cada, eh, cada persona en su situación particular. Eh, la charla en sí eh, tiene este tema, dice qué es la perspectiva de macrocriminalidad y cuáles son las herramientas que se pueden aplicar. Eso es lo que me pedían eh, hablar aquí en este, en este foro. Y luego, punto y seguido, dice, con formación de equipos y metodologías en la implementación en Guatemala y en México. Trataré de hacer un acercamiento a todo esto. En primer lugar, de la mano del concepto mismo de macrocriminalidad. Cuando estamos hablando de macrocriminalidad, estamos hablando de algo que se define o en sentido laxo o en sentido estricto. Esto me, querí, me gustaría aclararlo porque vi cuando en presentaciones anteriores se hizo referencia a la macrocriminalidad, alguien desde el chat preguntaba cuál es la relación de la macrocriminalidad con los crímenes de sistema. Y creo que la explicación está en esto. El concepto de macrocriminalidad tiene dos acepciones eh, a grandes rasgos. Una acepción que es más amplia y otra que es más estricta. Cuando uno habla de macrocriminalidad en sentido amplio, está haciendo referencia a esos fenómenos que son criminales que por tener un número de víctimas y de victimarios determinados, por la masa de daños que genera, por la permanencia en el tiempo, por la habitualidad, por la complejidad, se entienden desarrollados en un contexto macro, es decir, un contexto a gran escala, y por eso se diferencian cualitativa y cuantitativamente de los denominados delitos comunes o normales. Es decir, ese concepto amplio de macrocriminalidad hace referencia a este tipo de fenómenos, donde todo es de esa dimensión. Víctimas, victimarios, daños, autores, eh, repercusiones y demás. En este caso, en este concepto de macrocriminalidad, entran muchos supuestos de los que podemos analizar eh, en México y relativos también a las desapariciones, porque también en estos eventos macros, en estos fenómenos macros, Hasemer, que es uno de los autores que siempre se cita para esto, porque estos, estos, vienen, estos conceptos vienen de, de una situación histórica muy particular, Dice que estos crímenes normalmente están ejecutados por actores que no son estatales, pero que tienen una gran connivencia, una gran actitud omisiva por parte del Estado. Entonces esto es muy importante. Ese es el concepto amplio. Después hay un concepto más estricto. Ese concepto más estricto de macrocriminalidad, que tenemos que ver si también está presente en los fenómenos de desaparición que se dan en México, eh, hace referencia a comportamientos conforme al sistema y adecuados a una situación dentro de una estructura, una organización, un aparato de poder u otro contexto de acción o de omisión. En esto, si quieren leer, eh, lo mejor es ir a las fuentes, lo primero que habló de esto es Herbert Jäger, ahí le doy el dato, les voy a dejar información sobre esto. Ana, Ana Lorena eh, dio la definición también de, de un compañero, colega y amigo que es Jean Simón, también está bien, eh, también les dejo una, un, un texto que tengo ahí de mi autoría, pero lo más importante es ir a fuentes que es Jager, y Jager dice en pocas palabras que estos contextos macro tienen que ver con un sistema y una situación en la cual el Estado tiene un papel muy particular, dicho en otras palabras, son crímenes internacionales que incorporan un rol específico de ciertas políticas y prácticas institucionales, y se diferencia cualitativamente también de los normales, en virtud de ese rol que tiene el Estado en ese crimen de sistema, y por eso se le empezó a llamar así. Hassemer dice que en este sentido estricto, la macrocriminalidad habla de una criminalidad en la cual participa o fortalece el Estado. Por eso este sentido estricto es el que se relaciona con los llamados crímenes de sistema y ahí sí podríamos decir que hay una simbiosis y podemos acercarlos. En otras palabras, cuando alguien preguntó en la reunión pasada, en, creo que fue el 30 o por ahí, que si eran lo mismo macrocriminalidad y crimen de sistema, la respuesta sería depende. Si estamos hablando en concepto amplio, no son iguales. Pero es un concepto estricto de macrocriminalidad con con, eh, comparte todas sus características con los crímenes de sistema. ¿sí? En la, con, eh, la concepción de crímenes de sistema, que se los conoce así ahora, es, ya viene de hace muchos años, cuando aquel eh, juez de lo que se llamaba los tribunales de Tokio, utilizó por primera vez la palabra, y por eso nosotros hoy lo, lo mencionamos, se eh, llamaba rolling En este tipo de crímenes, en estos delitos, que se denominan crímenes de sistema, hay una organización muy clara, para poder perpetrarlos, para poder eh, llevarlos adelante. Hay una división del trabajo entre los planificadores y ejecutores, lo cual es muy importante. Hay vínculos con estratos que no necesariamente son los ejecutores, implica también acuerdos expresos o tácitos entre los miembros de la estructura, los miembros de la ejecución y los que también están vinculados en derredor, de manera elíptica con esta estructura, y cuentan generalmente con un espacio de respaldo oficial. Entonces vemos que estas características, por eso se le llama macrocriminalidad en sentido estricto, también se pueden ver presentes en algunos casos de desapariciones que se estudian en México. Entonces, ahora todo lo que estemos conversando en estas palabras van a, eh, van a referir, o vamos a, a hacer referencia, tanto a la macrocriminalidad en el sentido amplio, ¿sí? como, como la macrocriminalidad en el sentido estricto, es decir, los crímenes de sistema. Estos crímenes de sistema son manifestaciones también estructuradas, por una violencia estatal, lo decía recién Dolores, algo que desgraciadamente eh, lo vemos eh, durante varios periodos de la historia de México, pero también lo vivimos en Argentina, voy a tratar de hablar un poquito de, de cada cosa que he podido ver, o he podido trabajar, o he podido estudiar, eh, y nada más que como para eh, ilustrar, pero esas estructuras de violencia estatal, o ejercidas tal bien, o por estructuras estatales, o por organizaciones paraestatales, o por apoyo no estatales, se suelen perpetrar en contextos en los que se impera, se dan situaciones con agudas crisis sociales, condiciones favorables para que se produzca una cierta anarquía, o un colapso generalizado de instituciones, o la cooptación de los poderes del Estado. Como verán, todo esto es muy cercano a lo que uno desgraciadamente puede ver en algunas de nuestras latitudes. Y hablo de nuestras con, el, con todo el respeto porque yo viví 15 años en México, también tengo, eh, decidí adoptarla la nacionalidad mexicana y puedo conocer a, algunos aspectos que, eh, sobre esta situación. Ahora bien, entendiendo sobre qué estamos hablando y los conceptos que se van manejando sobre macrocriminalidad, en qué lugar quedan, por ejemplo, los fenómenos de desaparición, en qué lugar quedan los conocidos como secuestro de migrantes, en qué lugar quedan otros fenómenos que nosotros ahora también estamos analizando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dudado en afirmar que las desapariciones son delitos contra la humanidad, dice textualmente, si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes de la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacional lo han calificado muchas veces como tal, la Asamblea de la OEA ha afirmado que es una afrenta contra la conciencia del hemisferio, también se habla de un detrimento, un cruel trato inhumano en detrimento de normas que garantiza la protección en contra de la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal. Por ejemplo, eso se ve clarito en el caso que todos conocen ustedes, que es el caso Velázquez Rodríguez. Eh, esto me lleva a hacer una primera reflexión para poder pasar ahora a las herramientas, que es desde qué lugar estamos viendo los fenómenos. Entonces la primera pregunta que tenemos que dejar en el tintero para conversar es si estos fenómenos que estamos analizando son fenómenos de macrocriminalidad en sentido amplio o en sentido estricto, porque cada una tiene también sus particularidades al momento de utilizar herramientas de investigación y técnicas de investigación. Uno tiene que saber qué está mirando para ver cómo lo empieza a observar y eh, desmenuzar. Y el segundo, eh, el segundo cuestionamiento tiene que ver con el fenómeno per se, por ejemplo, hasta la terminología que utilizamos. Eh, si ustedes se dan cuenta, durante muchos años nosotros hablamos de secuestro. Así salían los informes de CNDH, se ha hablaba de los secuestros de migrantes así salían los comunicados y demás, como si el fenómeno se redujera a esa expresión y a esa figura como tal. Tocó algunos años, cuando que, eh, o, o, ta, ta, ta, tardamos algunos años en, en poder poner en palabras a nivel masivo, no porque lo pensáramos distinto, que esto no, se, no eran secuestros, sino que había casos de desapariciones, y también que todas estas desapariciones no tienen que ver solamente con tráfico de personas, sino también tienen que ver con trata. ¿sí? Entonces, ese punto que, que me, me tocó trabajar y estudiar en el año 2016, lo sigo manteniendo hasta el día de hoy, que todos estos casos ya no tenemos que hablar ni de secuestro, ni solamente de desapariciones, sino empezar a encarar el fenómeno también desde la trata de persona transnacional. ¿Qué herramientas? Voy a tratar de compartir. Eh, presentación, no sé si, si puedo, Maya Mara, sí, ¿verdad? Sí, acá dice, share screen. Aquí con este, a ver. No sé si ustedes lo pueden visibilizar. ¿Sí? Ya, ya lo podemos ver. Gracias. Hecha esta como introducción, dejad, y habiendo dejado estos dos temas en el tintero, ¿sí? ver si estamos entre macro criminalidad en sentido amplio y en sentido estricto y en qué caso en uno y en otro y, y hasta qué punto este fenómeno se ha volcado hacia otras, eh, hacia otras latitudes o siempre tendríamos que haberlo llamado como es. Estas son las siete herramientas que eh, desde mi perspectiva, y esto es muy personal, digamos, esto es muy eh, una, una sugerencia que quiero acercar, estas son siete herramientas indispensables más no las únicas, para poder abarcar un concepto de macrocriminalidad y un fenómeno de macrocriminalidad, de los dos órdenes. Eh, ¿Y esto por qué? Porque cualquier concepto de macrocriminalidad tiene dificultades. Cuantitativa y cualitativamente son distintos del fenómeno micro, del delito común, o de los casos aislados. Y esas dificultades se dan tanto en la investigación como en la persecución en los dos ámbitos. Entonces, desde mi perspectiva, al momento de encarar esto, tanto la investigación como la persecución, estos fenómenos, perdón, hay que tener mínimamente estos, en cuenta estos siete puntos como herramientas. En primer lugar, tener una perspectiva y método macro. Por eso me pareció importante dar la definición y establecer diferencias. ¿Qué implica tener perspectiva macro? El concepto lo utilizamos todo, pero no necesariamente estamos trabajando con una perspectiva macro. En, dicho en otras palabras, la acumulación de casos micro no hace un caso macro. Eso es lo primero que quiero eh, poner sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que tenga eh, conjuntado un montón de supuestos sobre el mismo modus operandi no hace que el caso per se sea macro, sino que tengo muchos fenómenos particulares, muchos fenómenos particulares eh, eh, ejecutados de la misma forma. Tengo que poder a, eh, encontrar la perspectiva macro que veíamos así, que tienen que ver con la forma de ejecución, con el vínculo entre eh, en, en, en la estructura que tienen los autores, los vínculos que tienen los autores con los que están eh, sosteniendo la estructura, los roles de participación, la, la, la participación activa u omisiva por parte de las estructuras e instituciones estatales, todo eso tengo que verlo y analizarlo para poder concatenar los casos micros. Eso implica trabajar con una perspectiva macro entonces repito la suma de casos micros no hace un caso macro ¿ca? y el método por ende también tiene que ser macro en muchos casos cuando estamos analizando no voy a hablar sobre esto porque lo vamos a conversar el día de mañana pero cuando uno está analizando hasta cómo se toman las declaraciones qué tipo de análisis se pueden ejecutar cómo se hace el cruce de datos etcétera también tiene que ejercerse con perspectiva macro la interrogación es muy distinta, si yo quiero saber del caso puntual, la interrogación que hago a un testigo o a un perito, si lo hago con perspectiva micro o con perspectiva macro. Los enfoques en cuanto a los datos, a, lo, a, a las relaciones que puede realizar, a, lo, a las referencias que puede dar, van más allá del círculo del hecho y de las eh, circunstancias puntuales. Entonces lo primero que hay que trabajar, todos, porque a mí me tocó cambiar el chip, y eso es cambiar el chip en el sentido de lo que fui estudiando en la facultad, lo que fui trabajando en los casos chicos, y para poder llegar a los casos macro. ¿Sí? Y un caso mac Entonces hay que cambiar la forma de encarar el fenómeno en cada una de sus herramientas de investigación. ¿Cómo hago en sí un análisis criminal con perspectiva macro? Es completamente eh, diferente. El segundo punto, los voy a ir detallando más adelante a cada uno de estos. Lo quiero. El segundo, eh, la segunda herramienta que me parece muy importante es que esto requiere una investigación multidisciplinaria con vocación de derechos humanos y vocación penal. Ahí hago referencia a lo que ya citó eh, el comisionado Velázquez. Acuérdense que él estaba comentando, o sea, él, él eh, nos ilustró con la primera etapa en la cual él participó en Colombia, con esas investigaciones que hicieron en la Corte, la segunda gran experiencia, que es la de la CICIG, y la tercera que está realizando hoy. Hoy, en esta experiencia tercera, él hace énfasis en la vocación en derecho penal. La investigación con vocación en derecho penal. Esto es algo que no necesariamente se hace. Es algo que empezamos a hacer también en la comisión, que quiere decir que uno cuando está realizando una investigación, aunque sea una investigación de búsqueda de la verdad, no es lo mismo realizar una investigación multidisciplinaria en búsqueda de la verdad, que una investigación que busque también con vocación de derechos humanos y con vocación penal, con una hipotética posibilidad de hacer un reproche a alguien en particular o a un estado como tal. No sé si me explico. Entonces, es importante trabajar en macrocriminalidad con perspectiva macro que no es solamente el uso de la palabra y con herramientas que tengan un enfoque en particular. Y esas herramientas, aunque sean multidisciplinarias, tienen que tener ese tipo de enfoque. En tercer lugar, el análisis de contexto. En cuarto lugar, el uso de data mining, o lo que se llama ingeniería de datos, Le, bueno, me voy a referir al respecto. En quinto lugar, el, la técnica o la forma de análisis, que se llama análisis en redes, esto es algo que también hacíamos en, en, en la comisión, porque es importante eh, ir un paso más allá. O sea, Colombia tiene experiencia con, con Luis Gaitán, que, que ha trabajado mucho sobre esto, pero también hay muchos autores en países distintos que han trabajado el punto. ¿Y esto qué quiere decir? Que si quiero hacer una perspectiva macro y estudiar una estructura, puedo estudiar las cadenas de mando. Esto es importante para poder eh, comprender cómo se da el ejercicio de poder en una eh, institución o en una institución paralela, como puede ser un cártel. Pero hay que hacer un estudio que va más allá de esa cadena de mando, que son los vínculos y las redes que se entablan y sostienen esa estructura. Y eso es, genera otro tipo de responsabilidades, otro tipo de actores, otro tipo de... Me hablo de empresas hablo de, de, de, de personas físicas, de personas jurídicas, que tienen una influencia en esas redes de contención que a veces son las que explican, por el sí o por el no, de la consecución de un fenómeno. No solamente la cadena de mando, sino el estudio de las redes que hay ahí por detrás. Seis, el trabajo con base a un modus operandi, práctica y patrón, y luego el compliance criminal. Siete herramientas que rápidamente... Ya llevamos eh, 15, 20 minutos, me quedan 20, entonces voy a tratar de enfocarme en la mayoría de estas. lo hizo si te contexto. extiendes oh, 30, eh, 10 minutos más no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, eh, gracias Mara. Eh, contexto, primero vamos a conversar un poco sobre esto, porque, porque cuando se habla, voy a ir compartiéndoles pantalla de a poco, para, porque no todo es, es ilustrativo, pero el contexto me parece que también tenemos que estudiarlo, el concepto en sí, ¿Por qué? porque cuando uno está hablando de contexto, no necesariamente estamos haciendo referencia al mismo fenómeno. Eh, hay tantos conceptos como, como estudiosos o prácticos al respecto, y lo que tenemos que tener en cuenta es que si el contexto va a ser una herramienta de investigación o una herramienta de análisis, tenemos que saber si el Estado, le hace el Estado mexicano, tiene o no el uso de la herramienta idónea, con un concepto de contexto idóneo, para poder cumplir con el postulado de debida diligencia. ¿Sí? A veces, como Estados, nosotros respondemos y decimos, sí, tengo análisis criminal, sí, tengo análisis de contexto, sí, hago cruce de datos. Pero resulta ser, como lo adelantó eh, Ana Lorena en su charla, que cuando veo cómo se hace ese cruce de datos, los cruces de datos provienen de fuentes abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Se saca de Wikipedia se saca de páginas web, se saca de, de, de artículos de, de periodistas. Entonces, es un análisis de dato criminal, pero las fuentes no son las idóneas para poder hacer eh, y darle el peso a la, a, la, a la herramienta que se necesita. Lo mismo pasa con el contexto. Cuando hablamos de análisis de contexto, tenemos que ver que se refiere a dos cosas generalmente. Hay quienes dicen que la expresión contexto tiene que ver con ese marco de referencia muchos estamos ahí, un marco de referencia que tiene un contenido respecto a aspectos que son esenciales acerca de elementos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, en el cual se han perpetrado delitos por parte de grupos criminales, incluidos aquellos en los que los servidores públicos y particulares colaboran con ellos. Debe comprender también una descripción de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales, aspectos logísticos esenciales, redes de comunicaciones y mantenimiento de redes de apoyo. Ese es un concepto, es decir, ese conjunto de aspectos indispensables para entender todo el entorno y la composición de un fenómeno en particular. Pero por otro lado, hay quienes, cuando hacen referencia a análisis de contextos, están... Eh, utilizando eh, la expresión como una herramienta de la fiscalía al servicio de una función, que es la función de investigar y poder demostrar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Fíjense que es muy distinto dar un entorno eh, detallado a generar una herramienta para el fiscal a los efectos de determinar el curso de una investigación, generar nuevas líneas y poder precisar modo, tiempo y lugar. Ya esto tiene una connotación que va sumando, eh, va sumando herramientas. Ahora bien, ¿qué función puede cumplir el análisis de contexto? Y ahí sí nos vamos a empezar a distinguir y a separar entre las Acepciones o las formas de pensar que podemos tener todos nosotros aquí dentro. Hay quienes ven que la función de la análisis del análisis de contexto es para entender el crimen, para entender cómo pasó y cómo se dio. Y otros que le hacen enfoco en el entender ese, ese factor que va más allá del de cómo, sino del quién. Esa estrategia de organización delictiva, ese funcionamiento interno, esa ese, eh, eh, conformación externa que sostiene el funcionamiento interno, y esas dinámicas regionales o transnacionales que permiten que se den los elementos lógicos y esenciales para que esas redes terminen ejecutando o eh, posibilitando un fenómeno criminal de manera masiva. Estas dos funciones, podríamos decir, se refieren a conocer al actor y al acto. Yo creo, de manera eh, eh, muy, estoy muy convencida, que para mí el contexto tiene que hacer referencia a estos dos. Pero más allá de hacer referencia a señalar actor y acto, tiene que tener usos claros y en los usos es ahí donde tenemos que hacer el salto cualitativo. El primer uso que se ha dado al análisis de contexto es en las graves violaciones a los derechos humanos, porque se ve la necesidad de construir un contexto, un, una descripción como un elemento indispensable para que tengamos una guía de investigación en ese ámbito de los derechos humanos y poder estructurar líneas lógicas dentro de esa búsqueda de la verdad. Y búsqueda también de, de, de las personas desaparecidas, por ejemplo, en un caso puntual. Ese es un, un, un tipo de análisis de contexto. Muy útil, indispensable, porque no podemos eh, describir una, una línea de investigación si no conocemos ciertos tipos y modus operandi, ciertas eh, ejecuciones eh, de maneras... Eh, perdón, modus que son practicados de maneras reiteradas en una línea o en otra, eh, de, por ejemplo, de, de migración, de línea de, de, de, de, de, de tránsito. Ahora bien, cuando pasamos de este uso y pasamos a un segundo, lo vemos como una herramienta dentro de las investigaciones de los tribunales internacionales. Entonces, si vamos a replicar análisis de contexto dentro de la fiscalía, hay que saber cuál de los dos estamos usando. Si estamos usando la primera para la, la, como, un, como, un, eh, como un contexto de construcción de esas violaciones de derechos humanos, o como una herramienta de, como la que se usan los tribunales penales internacionales para poder entender la naturaleza misma de los crímenes que se investiguen. Sea una cosa como la otra, yo lo que creo es que más allá de estas dos, que son las típicas, tenemos que hacer énfasis en el tercer enfoque, que es el que los últimos años hemos tratado de, de emplear o de eh, mirar hacia esta realidad, que es el análisis de contexto con vocación penal. Lo señaló el comisionado Velázquez, que también lo están aplicando ahora en la fiscalía en, en Colombia, con la experiencia en la cual él está asesorando, según lo que entendí. El análisis de contexto con vocación penal habla, con, eh, habla de un instrumento, de una herramienta que tiene las características anteriores, estas dos funciones que yo se las detallaba ahí, pero que le suma el tercer, el ter la tercera arista que es que todos estos usos que sean para ejemplificar, encuadrar y brindar herramientas de líneas de investigación tengan una última finalidad que es esa vocación de poder hacer un reproche penal, una atribución de responsabilidades, una imputación a una estructura o a un sujeto en particular. Esto es muy importante, hacer un análisis con vocación de contexto penal, porque brinda las herramientas que más allá de señalarle, como decíamos recién, tiempo, modo y lugar al juez, le está dando también herramientas de... Eh, responsabilidad, de atribución de culpabilidad. Una cosa es determinar tiempo, modo y lugar de lo que pasó, y otra cosa es darles herramientas para poder decir, este sujeto sí tiene responsabilidad y tiene una responsabilidad que entre el mínimo y el máximo tiene que ver con el máximo por su cargo alto de poder. En, dogmatic, en dogmatic, Oh, dogmática penal, el contexto siempre ha tenido un papel importante, Van Bessel, que es el, mi, eh, mi director, lo viene estudiando hace bastante y eso me parece muy importante porque dice la imputación, es decir, atribuir un contexto constituye una parte esencial en todo tipo de reproche. Les dejo el texto también para que lo vayan consultando, pero es importante remarcar a este punto, en este punto que lo que queremos hacer es pasar de un análisis de contexto que es mera eh, descripción, importantísima, pero descripción de las circunstancias de tiempo, módico y lugar, de las condiciones culturales, de las condiciones políticas, de las condiciones geográficas, a poner una herramienta extra que puede servir también como eh, circunstancia de reproche. No sé si todavía están pudiendo ver en la pantalla. Ahorita no, ¿Ahorita este, no? Bueno. la tienes que volver a compartir. Bien. No debe... Está bien. Igual más adelante, sino ahora para no distraerlos, pero sí. Ahora bien, de estas, siete, de, de estas siete herramientas, una vez que hemos aclarado que el contexto tiene que trabajarse con vocación penal para poder trabajar en macrocriminalidad desde una perspectiva penal y desde una perspectiva de derechos humanos, porque queremos saber quién es el responsable de estas violaciones, ¿Sí? pasamos a lo que se llama el modus operandi, práctica y patrón. Esto se los mencioné también, que desde mi perspectiva es una herramienta indispensable y es algo que también traba, tratamos de trabajar en la comisión. Eh, ¿Por qué uso estas tres palabras? Modus operandi, práctica y patrón. Porque son tres cosas distintas. A veces nosotros... Eh, utilizamos la palabra patrón, pero no necesariamente encierra un patrón. Y no le sirve en la búsqueda de la verdad, no le sirve al investigador, al fiscal o al juzgador. Dicho con pocas palabras. Eh, lo que nosotros normalmente tenemos es el modus operandi. El modus operandi, que ya es muchísimo, es la forma de actuar. Este, el estudio del modus operandi se vio clarito en uno de los casos de la Corte Interamericana, que se los voy a pasar, donde dice, a ver, según los testimonios recibidos, sabemos que el modus, el modus operandi tiene esta práctica de desaparición, con este tapeo, se utilizaban automóviles, y va describiendo cómo se compone un modus operandi. De eso, todos los que están aquí eh, en, el, en el foro saben mucho más que lo, quien, quien le está hablando, porque uno puede establecer cómo son las formas de ejecución. ¿Sí? Y tenemos, desgraciadamente, sobre todo por ejemplo, nada más que hablar de los casos de las masacres, tenemos modus operandi muy eh, claros y, y repetidos. Entonces, una vez que tenemos el modus operandi, hay que poder demostrar la práctica en, la, en, el, en el proceso de investigación con perspectiva macro. ¿Por qué? Porque la reiteración de ciertos modus operandi me puede dar las herramientas para construir ya un patrón, que es el tercer escalón. Ese tercer escalón en el cual se integra todo lo anterior, y se tiene que conformar también con las herramientas de lo que se llama eh, el análisis de contexto con perspectiva criminal. Porque ya sé cómo se da ese modus operandi reiterado en forma de patrón con toda la estructura de vínculos, estructuras de, de actores, ¿sí? contextos, políticos, sociales, georreferenciales, que definen claramente entonces sí un patrón que es mucho más que un modus operandi. Esta forma de trabajar genera muchas herramientas y porque no solamente permite líneas de investigación cuando yo solo sé que alguien desapareció y cuando veo esa desaparición puedo decir, bueno, ¿a qué modus operandi se parece? y por ende dentro de qué patrón puede estar. Y una vez que conozco el patrón, entonces, aunque no sé para dónde correr, sabiendo que se asimila a un patrón en particular, surgen por supuesto las, las líneas eh, de actividades o diligencias de investigación mínimas, indispensables, surgen eh, como hipotéticos responsables los que están atrás de ese patrón, comúnmente, atrás como actores estatales o como actores no estatales. Están también los que están como vínculos que sostienen ese fenómeno de patrón y me van dando luces para poder empezar a investigar. Pero también, más allá de la, la ventaja para la investigación, es la ventaja en cuanto a la seguridad que brinda, en cuanto, en cuanto a, la seguridad que brinda a quien ejecuta la primer, el primer disparador, que es el que denuncia o el que pone su testimonio como tal me quiero explicar. Estas herramientas de macrocriminalidad hay que pensarlas no solamente como una ventaja, como una posibilidad para acercarme a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estas herramientas tengo que pensarlas también desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estructurar causas sustentadas en las declaraciones testimoniales y en los datos aportados en una denuncia, que sustentarlas en todo lo que brindan estas herramientas, donde ya la testimonial queda como un elemento más que si lo suprimo o no de esta cadena de herramientas de investigación, ya no tienen peso, ya no tiene tanto peso. Fue lo primero que me brindó información. Me dijo, sí, a mi pariente lo secuestraron. En, en el punto tal, y, y se hizo en estas características. Pero es una declaración. Hasta el día de la fecha, nosotros seguimos haciendo énfasis, como fuente principal de información, los datos que brindan o testigos, o denunciantes, o imputados, que sorpresivamente se, se quieren dejar... Eh, entrevistar, ¿no? porque en muchos casos así, por los análisis que uno puede hacer, vemos que en muchas causas de estos procesos, mal llamado macros, porque lo único que hacen es acumular un montón de causas en una sola, y nunca se ha visto tanto con perspectiva macro, sino como una acumulación de un montón de víctimas bajo un mismo techo, que es un tema, es un tema grave. Entonces, el gran sustento se da a través de lo que dicen los declarantes, y con eso se sostiene el caso, o no. Entonces La perspectiva de este macro implica que yo tengo que usar todas estas herramientas, las siete que recién les mostraba, que ahora las voy a volver a proyectar, para que el peso de la testimonial sea solo eso, una testimonial. Pero yo tengo el, la ingeniería de datos, la, el análisis de contexto con perspectiva penal, ¿sí? el estudio de modus operandi prácticas y patrones, etcétera, etcétera, el compliance criminal y demás, y que eso sea lo que sostiene una investigación, lo que dirige una investigación y no la palabra de un sujeto en particular. Entonces, ojo que trabajar con buena perspectiva también implica dar mayor contexto de arrope en la investigación con otras herramientas para que la testimonial no sea la única y por ende la más peligrosa dentro de un proceso penal. En, en, una, eh, en el uso del modus operandi prácticas y patrón, también tenemos muchas experiencias. Se ha empezado a trabajar en México también, pero no siempre se usa la perspectiva macro. A veces se usa de manera muy laxa la palabra patrón y solamente es un, un modus operandi. Entonces hay que ser muy cuidadosos para darle todo el volumen cuantitativo y cualitativo, para que la investigación pueda tener un peso, y si el día de mañana quiero hacer el reproche de derechos humanos o penal, también lo puedo hacer eh, La otra herramienta tiene que ver con eh, lo que se llama ingeniería de datos. Indispensable. ¿Qué es la ingeniería de datos? Es un camino que uno hace para determinar ese contexto, con el objeto luego de poder hacer un análisis específico sobre un modus operandi, sobre una práctica y un patrón. Lo que ustedes, muchos de ustedes, en sus estructuras de fundaciones, de eh, colectivos, de familiares, van recolectando. Todos esos datos, que se llaman análisis de datos, pero hay que hacerlo con una, con una minería de datos. ¿Qué es esto? Eh, la, la ingeniería de datos es un proceso interactivo que lo que busca es que esa información que parece trivial y que está en grandes volúmenes, pueda ser asimilada y pueda ser cruzada en virtud de ciertos criterios humanos, porque no lo hace una máquina, sino lo hace con criterios humanos, para poder sacar efectivamente patrones, asociaciones, cambios, anomalías, estructuras significativas, por ejemplo, ¿qué se está haciendo en un contexto en particular y qué no se está haciendo? Es muy importante al momento de poder hacer una recopilación de datos, por eso la ingeniería de datos no la tiene que hacer alguien de una sola disciplina, como puede ser un ingeniero, o de una sola disciplina, como puede ser un criminalista o un penalista, sino que tiene que ser una conjunción, pero siempre con la misma perspectiva, de verdad, justicia y reparación. Entonces, la ingeniería de datos... Cruza todo esto, pero ya lo cruza una vez que. y lo, lo pide en la captura, pero lo pide con una perspectiva en particular, para poder sacar de ahí, y no de la testimonial, los elementos suficientes para poder decir aquí hay un patrón. Y si el patrón tiene el elemento A, B, C, D, J y en este caso encontré, concreto encuentro, de estas cinco letras, cuatro, pues entonces tengo herramientas suficientes para decirle al juez, yo necesito esta diligencia de investigación o necesito hacer este reproche penal. Las bases de datos se valoran normalmente sopesando capacidad y eficiencia ¿no? al, al momento de almacenar, y así es como uno a veces va trabajando, se va integrando, pero esta información que es recolectada, tiene que recurrir a una inteligencia artificial porque ustedes imagínense, por ejemplo, con esto que le adelantaba el comisionado Iván Velázquez. A veces los procesos son tan macros, aunque sea la perspectiva amplia, no la estricta, que uno en escuchas telefónicas puede tener para un sujeto un año y medio de escuchas telefónicas, o ¿qué hago? ¿Cómo hago para procesar toda la información de un año y medio de escuchas telefónicas o ¿Cómo hago para procesar los casi 200 tomos que tiene un expediente de una masacre en México? ¿Cómo se hace? Se requiere una ingeniería de datos básica para poder eh, procesar todo eso que es masivo con ayuda de inteligencia criminal, pero en realidad lo que uno hace es, inteligencia criminal se llama a la, la parte inteligente de poder procesar esto desde una perspectiva criminal, ¿no? Y es un campo bastante nuevo que ha tenido impulso en los últimos años y se pone al servicio del análisis de contexto. Esto es lo más importante. Por eso las siete herramientas se tienen que ir compensando. Yo tengo que hacer un análisis de contexto que sea con cierta perspectiva y que use herramientas que no solamente le den datos duros desde una base de datos, sino que sean datos ya cruzados con perspectiva de investigación, de búsqueda, de reproche, y entonces esos datos son útiles en una investigación de contexto con perspectiva penal, porque no es solamente el uso de la, de la estadística o de la cifra, sino que tiene data mining, minería de datos, ingeniería de datos se llama eso. Otra vez, una herramienta que me brinda seguridad. ¿Por qué? Porque ya no es el testigo Juan que señala y dice, esto aconteció así, sino que hay un montón de herramientas de cruce de datos que también pueden dar incluso más peso al señalamiento de cómo y qué pasó en un caso en particular. Una vez más, genera seguridad el uso de este tipo de herramientas. Esto es muy importante. Porque cuanto más uno avance, y esto lo vimos bastante en Guatemala, cuanto más avance uno, más tiene que proteger al que no tiene por qué sostener el peso de la justicia sobre sus hombros. Es decir, la víctima, el familiar, el testigo, no tiene por qué ser quien sostiene el éxito o no de una investigación. Tenemos herramientas para roparlo de otra forma. Y cuando las herramientas van surgiendo para roparse de otra forma, entonces vienen cada vez más testigos. Entonces vienen cada vez más víctimas a acercarse a declarar, porque el peso ¿no? del, del, del éxito o ¿no? no está en sus hombros, sino en todo el grupo de herramientas, de técnicas de investigación que pueden sostener un caso macro. Luego de esto, quería comentarle lo que se llama análisis en redes. Ya voy terminando, son 15, son sí, me quedaron unos 15 minutos. ¿Qué es el análisis en redes? Yo se los adelanté en cierta forma. Es algo para hacer un salto cualitativo a lo que conocemos como est eh, eh, estudio de los patrones, perdón, de las eh, eh, de estructuras de mando. Es algo un poco más allá de la estructura de mando. ¿Por qué? En la actualidad, nosotros conocemos las estructuras criminales y sabemos que estas han abandonado, en la mayoría de los casos, esa forma piramidal no tienen necesariamente una estructura jerárquica, sino más bien muchas de ellas son horizontales, lo vemos en el caso de los cárteles en México, y ese es un gran desafío al momento de estudiarlas, pero también al momento de hacer el reproche penal de ellas. Entonces, sabiendo estas dos cosas, se empieza a utilizar lo que se llama un enfoque de red social para poder conocer, por un lado, cuál es la estructura de autores de una red que se va manteniendo de manera horizontal, donde hay nodos principales y secundarios, pero que interactúan sobre sí. Y a su vez, esas estructuras criminales también eh, tienen vínculos con actores privados o públicos, personas individuales o personas privadas, personas individuales o personas jurídicas, vínculos que pueden ser políticos o pueden ser financieros, como puede ser la ventaja de que me siguen comprando a mí muchos pasajes eh, de ómnibus, de, auto, de automóviles, de... hay muchas ventajas en las cuales el privado o el público puede empezar a vincularse con una estructura que no necesariamente es vertical, sino que es horizontal, y esos vínculos hay que conocerlos para saber si es un vínculo de contención, un vínculo de intereses comunes, o un vínculo con características criminales. Entonces, eso es lo que se llama estudiar con un enfoque de red para no solamente ver la estructura, es decir, ¿de qué me sirve a mí analizar solamente, por decirle, el cártel X o el cártel Y, si no estoy analizando todos los vínculos que sostienen esa estructura, aunque no son necesariamente los miembros? Esto lo vimos también en, otras, en otros eh, contextos, de esto también podemos aprender mucho de los italianos, los italianos incluso cuando hacen el reproche, o sea, el reproche en, en sus casos a la mafia, ellos con, eh, eh, lo que hacen es sancionar al que es miembro de la mafia de una forma, y al que sostiene a la mafia desde afuera, con otro tipo penal que es en particular. El que, entonces nosotros nos enfocamos a la estructura, a quien es miembro, y después a los autores, pero no necesariamente a la contención, y la contención a veces no se hace porque uno es criminal. Si no se hace, porque tengo el mismo interés económico? Y a mí me viene bien porque estoy vendiendo un montón de, un montón de tal o cual producto o tal o cual eh, servicio. Entonces, ojo con eso. Entonces, la red social, hay que estudiarlo. ¿Qué es una red? Es una estructura relacional de un grupo o un sistema social más amplio, que consiste en un patrón de relaciones. Y conocidas las relaciones, y conocidos el patrón, puedo saber si ese es patrón, que es funcional... ¿Es un patrón delictivo o no es delictivo? Ese es el tema. Como ustedes pueden ver, y con esto voy tratando de cerrar en cuanto a herramientas, eh, hay mucho para poder inc ir incorporando. Lo principal que podríamos eh, decir es, ojo con quedarnos tranquilos en algún punto y decir, bueno, ya tenemos análisis de contexto. La pregunta sería, ¿es el análisis de contexto que, podemos, que, que, que tenemos o el que podríamos aspirar a tener? ¿Dónde estamos parados? Entonces, para poder... Ese es lo primero. Luego también, eh, analizar, más allá del análisis de contexto, ¿quién le nutre de información? ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo la ingeniería de datos? ¿Qué más se puede hacer para optimizar? Porque a veces es el mismo recurso, con tres o cuatro personas, pero con otra perspectiva, se puede optimizar mucho los datos. Y entonces... Le comparto la, la, pa la pantalla ya para terminar. Creo que estoy por acá. Sure. Sí. El... Ahí está. Les dejo algunas reflexiones. Estas son las herramientas que hasta ahora vimos. Y decíamos, bueno, si queremos hablar de macrocriminalidad, si queremos ver cómo podemos trabajar, ahí están las siete básicas. Me faltó hablar de compliance criminal, pero lo puedo decir también en dos palabras pero es la perspectiva y método macro, la investigación multidisciplinaria pero con enfoque de imputación, el análisis de contexto con estas particularidades, el uso de la ingeniería de datos, el uso del estudio en redes y no solo de las cadenas de mando, el trabajo con base en modus, prácticas y patrones, y el compliance criminal, que en dos palabras, habría que esto para, para otro tema, es, eh, a mí me parece, y es una propuesta de que, que, que, que sostengo, es que muchos de estos fenómenos se pueden utilizar copiando lo bueno que, ha, que se han dado en, otro, en el combate de otros fenómenos. para qué vamos a, ¿A qué me refiero? Es que si uno puede hablar un compliance que es, una forma de traducir el patrón a una plantilla de datos, por decir así. Eh, eso me serviría no solamente para la prevención, sino también el día de mañana para la imputación. ¿sí? No tengo tiempo ahora para explicar en eso, pero en el caso de trata de personas, y en el caso de desapariciones, sería muy útil, porque también, si no quiero meterme a investigar, ya porque es peligroso meterse en ciertos contextos en particular, pero por lo pronto a partir de ahora quiero prevenir. Entonces yo, si conozco el patrón, no el modus operandi, el patrón puedo hacer un compliance penal de trata de personas exclusivamente para las empresas de transporte. Y que esas empresas de transporte tengan que cumplir con 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo veo que pasa una caravana que pasan cuatro o cinco víctimas, y de los siete puntos que están puestos en el patrón, en el compliance, se dan en el caso concreto seis, pues tengo herramientas suficientes para decir, aquí esto no fue, esto no fue imprudente, esto no fue por una falta de pericia, esto es por connivencia. Porque por alguna circunstancia se deja que se ejecute el patrón. Y entonces utilizo el patrón en el compliance, que tiene que tener, que es una regla de cumplimiento que tiene que tener una empresa, la empresa tiene que cumplir con esas reglas, y puedo decir, usted es tan responsable de este fenómeno como este autor. Y usted, ante la autoridad, tiene que responder. Entonces, evitamos, la empresa nadie, nunca va a querer estar vinculada a un emprendimiento penal, pero si nadie la mira, sí va a favorecer un emprendimiento penal, no sé si me explico. Entonces, el compliance podría ayudar a que los que están sosteniendo no les sea tan barato desde el punto de vista de responsabilidades, de sostener, porque hoy, como, como empresa no me miran, yo sostengo y gano dinero. ¿Sí? Ojo que lo que estoy diciendo, sin dar ningún ejemplo en particular, pero me parece algo muy importante. Esto sería para hablar, aparte, cómo el patrón se puede bajar a compliance penal, para que las empresas también estén de nuestro lado. Y eso es algo que, todo esto nosotros, en algún aspecto también, en las experiencias, lo que, lo que trabajábamos en México, que se contará un poco mañana, lo que se trabajaba con el comisionado Iván Velázquez, lo que se hacía acá en Argentina, es como la mezcla de todo un poco, desde una perspectiva muy, muy personal, que acerco, con el sentido de, de brindar herramientas de investigación. ¿sí? Y sobre todo, y mi gran enfoque hoy ha sido sacudir con, todo el, con toda la... Eh, más con todo el respeto posible, sacudir para ver hasta qué punto hemos avanzado en algunos rubros y hasta qué punto nos falta una, una vuelta de rosca, nos falta eh, ajustar una tuerca, porque podemos ir un poquito más allá con el mismo esfuerzo que estamos haciendo. Y tenemos que exigirle a la fiscalía y a los estados que vayan un poquito más allá, porque no todo se puede llamar análisis de contexto, no todo puede llamarse análisis criminal si lo están haciendo con Wikipedia. ¿Ah? Entonces, esto es. Y la última reflexión que les quiero poner es esto. Esta me parece que es la reflexión puntual. La suma de lo micro no hace lo macro. Si entendemos esto, vamos a abordar el fenómeno con la perspectiva correcta. Esta reflexión, muy personal, que se las dejo, tiene derivadas. La primera derivada es la suma de casos micro no hace que un caso se convierta en macro. ¿Sí? Tengo que encontrar esos vínculos. El comisionado decía, una vez que sumo los micros, hay que encontrar los vínculos que lo conforman en un macro. Porque si no, nada más que tenemos acumulaciones de micro. ¿Qué es lo que pasa en el caso de las masacres? ¿Cuántas, ¿Cuántas averiguaciones previas componen fosas clandestinas? Un montón. Pero ¿eso hace que se convierta en un caso macro o qué hace lo que se convierte? Entonces las, la suma de casos micros no hace que un caso se convierta en macro. Es otra cosa. Y tengo que encontrar esa otra cosa. La segunda derivada es, ojo, la lupa puesta en un caso micro no hace que yo aplique una perspectiva macro. Ojo con esto cuando estamos hablando de perspectivas, ¿cómo se llaman? De priorización. Cuando queremos priorizar casos, muchas veces, con conceptos que son también venidos del mundo anglosajón, nos sugieren que tomemos un caso ejemplar, que el caso ejemplar tal y cual, está bueno eso. Pero ojo, que la lupa puesta en un caso micro no hace que yo tenga una perspectiva macro. Eso es lo que también quiero reflexionar. Me puede servir como un ejemplo para mostrar, pero la es nada más que es la lupa y la perspectiva macro la tengo que poner. Y también la tercera derivada es, la lupa, a su vez, en un caso macro, no necesariamente hace que yo tenga una perspectiva macro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En muchos casos le estamos exigiendo al, al, al fiscal que lo vea con perspectiva macro, porque el caso lo es, hablemos de desapariciones, ¿sí? El caso lo es, pero en esa perspectiva macro, eh, perdón, en ese caso macro no está teniendo nunca una perspectiva macro. Cada pregunta está enfocada al hecho puntual, al fulano de tal, a dónde se bajó, a dónde se bajó. Eso es indispensable, pero eso no hace que esté utilizando ingeniería de datos, que usted esté utilizando análisis de contexto tal y tal, para poder reprochar a los que tenemos que reprochar, que son los altos mandos y no necesariamente la estructura. Eh, estas herramientas macro, creo, acercan a la verdad, justicia y reparación. Pero también, y principalmente, y esto me parece muy importante, porque hay que ser respetuoso de aquellas víctimas que están, que están poniendo eh, su seguridad al momento de dar un testimonio, hacer una denuncia. Entonces, utilicemos las herramientas que ya existen, porque eso da más seguridad. No es, que de, no es una falencia, pero me da más seguridad. Y esa seguridad la necesito para los actores, pero también para el proceso. ¿Qué pasa si me desaparece en una declaración? Y ya no tengo más. Lo hemos visto. Hay casos grandes, más tacres, que se ha desaparecido el expediente. Entonces yo tengo que tener otras herramientas que no sean solo la declaración de un fulano de tal. Entonces, las herramientas macro generan verdad, pero las herramientas macro, per, perspectiva muy personal, generan más contexto de seguridad para el actor y para el proceso. ¿Ah? Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eloisa. Okay. Muchísimas gracias a todas las personas también que nos están siguiendo en Facebook Live y a los participantes de este taller. Tenemos ya algunas preguntas y por favor los invito a que Sumen otras preguntas. Daniel, desde tempranito, nos está preguntando, viendo que en el sentido estricto la macrocriminalidad es sinónimo de violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿valdría la pena mejor referirnos a la macrocriminalidad en sentido amplio como violaciones generalizadas? Esa es una primera pregunta y te las, te, lo que te propongo es leerlas todas, Eloisa, y que a lo mejor... Eh, si son muchas, a lo la, la, la mejor las agrupamos o lo que sea, pero las voy a ir leyendo todas. Eh, Florencia pregunta, ¿qué quiso decir, a, qué quisiste decir Eloisa al decir que la prueba testimonial es la más peligrosa? Después eh, pregunté, pregunto yo, ¿qué características esenciales tiene un análisis de contexto con vocación penal para que sea efectivo y útil a la imputación? Versus análisis de contexto con otras este, vocaciones. Edgar Cortés, ¿puede poner alguna experiencia de cómo lograr este cambio de chip en las fiscalías? Eh, mm, me imagino que se refiere al cambio de chip, por supuesto, de lo mi, de, hacia lo macro. Eh, y luego María Isabel también pregunta, ¿quién puede hacer un análisis de contexto? ¿La fiscalía, los investigadores? ¿Quién debe hacer este análisis de contexto con vocación penal? Y eso es lo que tengo yo aquí hasta ahorita. Quizá podemos abrir esa primera ronda de respuestas, Eloisa, uh -huh. y, y, y dejar también oportunidades. A lo mejor surgen otras. Por ahora no son, no son demasiadas. Mira, trataré, hay que anoté como cuatro grupos con lo que leías, Mara. A ver si puedo eh, dar respuesta. En principio, cuando me refería a por qué la prueba testimonial es peligrosa, o sea, ustedes conocen todo lo que implica dar cara y nombre al momento de declarar y que esos datos quedan adentro del expediente, pero lo, el peligro deviene en que el peso de la investigación en cuanto al señalamiento a Juan o a Pedro, o que si esto no, co, no aconteció tan di, tal día, sino que aconteció tal otro, se sostiene por la palabra del testigo. Entonces esto tiene un costo que ustedes todos conocen. Entonces, por eso creo que es lo más peligroso para la integridad física de, la, de cada uno de los actores, pero es peligroso también para el proceso porque suprimido esa declaración, se, se pierde ese tomo, y ya no tengo otra cosa con que sostenerlo. Entonces, no puedo, a esta altura del partido, eso es lo que pienso yo, con todo lo que han avanzado en otros ámbitos, y todas las herramientas que existen en otras disciplinas, solamente exigirle a que el fiscal siga trabajando con esto. Nosotros hemos hecho un análisis, que vamos a contar el, el, el mañana, pero en realidad... ¿Con qué están sostenidas las cosas? Y las cosas están sostenidas con declaraciones reiteradas, o de los actores, o de los, las víctimas. No puede ser, hay mucho más allá adentro para construir de forma tal que no se ponga en peligro la víctima, o no se ponga en peligro el proceso, suprimiendo nada más que esa hojita de la víctima, o a la víctima misma. ¿Me explico? Bueno, después, ¿qué características tendría que tener... Un análisis de contexto con perspectiva penal. Tendría que tener las, las, que, las anteriores, las tradicionales, de lo, lo político, lo cultural, lo social, todo lo que ustedes, digamos, generalmente ven, pero también es integrar estas herramientas que son los patrones, en el sentido que se los explicaba, los datos que se brindan. Desde, el, desde, la, desde la ingeniería de datos, porque son datos ya que sustentan una u otra hipótesis. No es solamente decir, existe tal línea de, eh, de migración en esta región y en esta región opera tal cártel. Sí, pero ¿qué más? Entonces, bueno, hay un, hay un sondeo de datos mining que dicen que de, la, de las 400 denuncias que se presentan en la agencia tal, tantas y estas son referidas como... Yo tengo otra forma de sostenerlo que es mucho más que estadística, sino que es cruce de datos, o sea, y entonces todo de los, del caso hay 450 personas que señalan como autor principal de este hecho a fulanito de tal, no tengo necesidad de exponer a, cuatro, a cada uno de ellos, pero son 400 y tantos que lo señalan a Juan Pedro, como el autor de este hecho. Todo eso, o, a la, o, al, o al cártel en particular, entonces todo eso, que es ingeniería de datos, patrón y, y, y análisis de redes, etcétera, debe estar adentro de un análisis de contexto, para que no solamente hable de estructuras de mando, por ejemplo, sino también de vínculos, para que no solamente use estadísticas, sino que también use cifras cifras de la perspectiva criminal. No sé si me explico. Entonces eso sí. es lo que tiene que tener un análisis de contexto. Y por Oye, Eloisa, el tiene que hacer. Eloisa, discúlpame, nada más aquí te, porque fíjate que aquí hay una pregunta que creo que se puede conectar muy bien con esto último que dice, ¿podrías ponernos un ejemplo real del tipo de cosas a nivel macro, de cómo se conectan, eh, eh, de qué tipo de cosas a nivel macro se conectan para que se pueda eviden evidenciar esta perspectiva? ¿Qué cosas comenzaron a ver, por ejemplo, en Guatemala? Entonces, se me ocurre que esto que acabas de decir, a lo mejor ilustrado en algún ejemplo puede ser algo, algo útil. Yeah. Como para dar ejemplos, y no de casos puntuales, por ahí, hay, los casos eh, sí están públicos, son públicos, y hay una página que se las puedo pasar donde está, sobre todo me parece muy útil leer el informe, el informe que hicimos que se hizo de los últimos 10 años y de los últimos años. Último año. Pero, ¿qué es lo que se tiene que cruzar? Eh, cuando se hace el análisis de cuando se hace el análisis de vínculos, no, no se usa no se cruza solamente quién por ejemplo una, una, una cosa quién ejecutó sí? quién no ejecutó lo pudo ver y lo dejó pasar ¿Sí? dos a quién beneficia esto y en ese beneficia deja de hacer algo que está obligado a hacer o está solamente cumpliendo con su rol en particular. Cuando uno empieza a analizar quiénes están sosteniendo por intereses económicos, intereses políticos o intereses, porque eso es parte del contexto, y no solamente la perspectiva penal. Y eso ha ayudado mucho a poder establecer, por un lado, que los casos antes que tenían señalamientos de una, dos, tres, cuatro personas, como podemos ver en México, que uno dice, bueno, ¿cuál es el caso de Pemex y tal? ¿Y cuántos hay ahí? No quiero decir nombres, ¿sí? Pero no hay 60. Y uno dice, seguramente son más de 60. A nosotros cuando nos pasaba en la, en la, en la CICIG, después ya superaban los 200, entonces uno tenía que empezar a simplificar, porque todos esos no se podían llevar en un solo proceso. Y el desafío era cómo llevar... A, a, a juicio todos los responsables sin que entre en colapso el sistema procesal porque el, el, la metodología estaba demostrando todos los vínculos que para poder moverse a, que puede ser eh, una, una persona, por ejemplo piensen ustedes, les digo el ejemplo de México, si uno dice nunca me ponen una, una multa, ¿No? qué raro que nunca me ponen una multa Dice, bueno, pero alguien se tiene que dar cuenta que teniendo México, DF, Ciudad de México, veintipico de millones de habitantes, tendría que haber tantas multas por, por semana, y tantas multas por mes. O sea, uno puede hacer el análisis conforme al rol y al vínculo quién deja pasar un dato que es raro que se deje pasar, porque si no se ponen multas es porque alguien está, lo está solucionando de otra forma, al conflicto de tránsito, por decirlo así. Lo mismo pasa con un con, con eh, temas financieros, con contrataciones de rutas y cualquier servicio, digamos, de licitación. Entonces, uno analiza no solamente quién entra en el proceso de licitación, sino también quién hizo las reglas del proceso de licitación, quién permitió que se. Esa, eh, pues, por ejemplo, cuando se meten. Eh, eh, eh, se abre el, la construcción de, un, de una macrocarretera que tiene millones de dólares de ganancia, y ese proceso de licitación se sacó y se puso en la página web solo por dos minutos, o por diez minutos, entonces no solamente está la empresa favorecida y el funcionario que está sosteniendo eso, sino que también hay un ingeniero, y hay muchas cosas para atrás que uno puede ir armando en cuanto a los vínculos de los que estuvieron en el momento, y los que no estuvieron para controlar. No sé si me explico. Entonces, eso lo podemos ver uniendo financiero, social, normativo, o sea, ampliando la, la manera de pensar. Todos nosotros estamos en, en capacidades de hacerlo. El tema es hacer una metodología para que no se nos caiga ningún tipo de reproche, y optimizar los recursos que se van cruzando. Por ejemplo, eh, cuando estábamos en Guatemala, y hablo de optimizar recursos, cuando yo llegué a la a la como se llama la jefatura, de, eh, de investigación y litigio, eh, se sacaban nueve casos macro por año, promedio, promedio. Y en los últimos dos años, llegamos con el comisionado a sacar cerca de 17 casos por año, macro, que uno empieza a optimizar los recursos, y no había más gente, teníamos menos gente que antes, porque por problemas políticos cada vez teníamos menos, menos personal. Entonces... Eh, creo que esto, digamos, ejemplifica un poco cómo se puede ir produciendo el cambio. Y esto tiene que ver con lo que preguntaba el otro compañero, ¿cómo le hago el cambio de chip? Por ejemplo, el primer cambio de chip con los fiscales es, hay que mirar en un expediente qué es lo que hay, pero también qué es lo que no hay. Primer cambio. Nosotros, así yo le proponía hacer la perspectiva el enfoque de lectura. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién estuvo presente cuando se recolectaron los cuerpos y quién no estuvo? ¿Quién anotó y qué anotó y qué no se anotó que tendría que haberse anotado? Ya el cambio de perspectiva, de no solamente dejar asentado en mi análisis de investigación qué pasó, pero también qué no pasó. Ya si logro hacer eso, es el primer cambio. ¿Sí? Entonces, hay muchos pasitos menores que uno puede y no son tan... tan, tan tan menores, pero eh, puntuales que uno puede ir haciendo. Y el, y el fiscal va cambiando perspectiva. Por ejemplo, está acostumbrado a no presentar análisis criminales o a dejarlo porque el especialista es el otro. A ver, el otro sabe mucho sobre medicina, o el otro sabe mucho sobre data minim. pero yo sé lo que necesito para hacer un reproche de imputación penal, por ejemplo, o sé lo que necesito para... buscar. Entonces, otro cambio de chip importante es decirle, yo tengo que saber... ¿Cómo se hace el análisis criminal? Y se lo sugerimos ahora a la Fiscalía. O sea, pedirle al organismo que sea, porque, por ejemplo, CENAPI, no, no hágame una, una relación de tal, hágame una relación con base a fuentes de tal y tal, y que pueda decir qué vínculo... Yo ya, ya sé cómo pedirle la prueba al otro. Es decir, hacerse cargo, ese es un cambio de chip importantísimo, hacerse cargo de que la producción de prueba va a tener buena o mala calidad en virtud de cómo se lo pido y qué le pido, y para eso tengo que conocer cómo se hace un análisis criminal. Tengo que conocer cómo se hace un análisis de contexto. Y ponerme crítico, porque si no, por eso les digo a ustedes, yo me sorprendí y hace, hace 15 años que trabajo con expedientes y cosas, pero no sé cuántos de ustedes sabían que los informes los entregan con Wikipedia. Cuando uno se pone a hilar fino y dice, ¿y dónde salió todo esto? Y es la misma información que se repite en todo el expediente. Entonces, ¿quién, ¿quién la generó? ¿Los buenos o los malos, por decir de alguna manera? Y estamos repitiendo información que está autogenerada. No sé si con eso respondo los problemas. Excelente. Muchísimas gracias. Aquí hay aquí ya algunas preguntas más y creo que sí. nos podemos quedar unos 15 minutitos más en esta sesión. Eloisa, creo que esta es muy, muy provocadora tu, tu ponencia y creo que sí hay varias varias preguntas más. Eh... Giselle Yáñez pregunta, quisiera preguntarte tu opinión respecto a los feminicidios en México, vinculada a trata y desaparición, ¿cobraría más sentido la investigación si se hace con este enfoque? Gracias. Esto es Giselle. Eh, después, Anayeli Pérez pregunta, desde la experiencia de Eloísa, ¿considera que en México son necesarias reformas legal, legales para lograr el, el procesamiento de conductas delictivas y las diferentes formas de participación desde el enfoque de investigación macrocriminal? Eh, también Anayeli pregunta desde la experiencia lo hizo. Ah, perdón, esta es la misma pregunta que apareció dos veces. Eh, Cristian Correa, la lupa en el caso micro no hace la perspectiva macro, eh, citando tu ponencia. Entonces, en el proceso de priorización, lo que habría que hacer es primero utilizar las herramientas que has indicado para identificar los patrones y, util y utilizar el compliance penal de ciertos de cientos de casos para utilizar eso en la priorización. Pregunta de Cristian, y eh, creo que eso es todo lo que tenemos ahorita como preguntas adicionales. Gracias. Mira. Rápidamente, como en el tema de los feminicidios, la compañera que preguntaba, yo creo que estas herramientas pueden ser útiles, pero hay que no todos los feminicidios se dan en un contexto macro. Hay, hay feminicidios que pueden ser por, por una ustedes ustedes conocen bien, ¿no? Que puede ser eh, fuera de un patrón macro y o sea puede ser un feminicidio dentro de un patrón macro. Hay muchos que tienen eh, razón de ser en estos casos que tienen que ver con el tráfico, con la trata y demás, entonces ahí sí eh, daría muchísimas eh, herramientas, en estos, cuando el fenómeno se manifiesta en este contexto. Eh, en el caso de reformas legales, no creo. Yo, yo ya he participado, eh, he tenido suerte de poder ayudar eh, y aprender en muchos contextos, y también en ese... Y después me doy cuenta, o sea, no, no están tan mal las legislaciones en algunos rubros, menos en México. Tiene una muy buena ley org orgánica, está, había, se, se adelantó con algunos códigos sustantivos y códigos procesales. Yo creo que con lo que hay, se puede hacer mucho. O sea, ya hay herramientas. Entonces, en principio yo empezaría por ahí. No hay necesidad tampoco de... México es pionero en muchos temas. Es pionero en delincuencia, eh, perdón, en el tema de delincuencia organizada. No sé si ustedes saben, pero no todos los países reprochan la delincuencia organizada. La mayoría de los países solamente lo tienen o como una herramienta de investigación o como una herramienta que le pide y le autoriza a utilizar, perdón, a usar ciertas... Eh, ciertos artículos de la Constitución, por decir esto, o como un tema de participación o como un tema de agravante, pero México tiene un tipo penal de eso. O sea, hay muchísimo que tiene México que no tienen otros países. México tiene responsabilidad de la persona jurídica. Ojalá Argentina tuviera eso. Ojalá se utilizara. Hay países que se obligaron, por ejemplo, Chile, que Cristian debe conocer también, que le, como que le obligaron a asumir, pero al final no tenía ganas y tampoco lo empezaba a aplicar. O sea, eso le está pasando ahora a, a México, es como que le obligaron a poner la responsabilidad, obligaron por una presión, como, como, como que viene la moda, viene la moda y uno ya como que se ve que tiene que asumirlo porque si no queda mal, ¿no? Y entonces llegó la, la moda de la, la persona jurídica, pero México la tiene, yo la usaría un montón porque muchos de estos fenómenos están sostenidos por empresas, están sostenidos por personas jurídicas que sin, ver, sin meter la mano en la lata desde el punto de vista penal, lo meten desde el punto de vista financiero. Y entonces hay un cierto interés. Entonces, ahí hay una línea muy clara para investigar, que es la parte de trata, la parte de tráfico y la parte financiera para poder dar claridad a estos fenómenos. Entonces, por lo pronto, de no repetición, porque si no les sale caro verse vinculado a, en una investigación, lo van a seguir haciendo. Entonces, México no requiere tantas reformas sino empezar a usar lo que ya tenemos. Como decía Ana Lorena también, lo de la ley de... De, de la Fiscalía, que tanto trabajaron ustedes. ¿no? Y la pregunta de Cristian, que tenía que ver con, con el tema de cómo meterla, si, eh, no está mal poner la lupa en un caso micro. Yo lo que creo es que, usted, y ahí lo sugería él, ¿cómo llegamos a ese caso micro? ¿Utilizando estas herramientas? Yo creo que sí, un poco antes de elegir el caso micro, hay que utilizar rápidamente un poco de estas herramientas para poder seleccionar, no aquel más emblemático, como dicen en el sistema anglosajón, no aquel más de mayor repercusión política, esos son algunos enfoques a tener en cuenta. Creo que hay que poder utilizar ese caso micro, que es una ventana o una, un espejo de estas herramientas que son los patrones, los vínculos en redes, los, los, lo, que, lo que demuestran los datos mining, ¿no? la ingeniería de datos, entonces elegirlo, sí, pero utilizando un poco de estas herramientas. No tanto, porque como bien lo decía Cristian, sino puedo elegirlo recién, de, cuando ya terminé todo mi trabajo, y eso es mucho, es esperar mucho tiempo, ¿no? pero sí, un poquito hay que utilizarlo, me parece. Muchísimas gracias. Hay una pregunta última y si sí nos da tiempo entonces este, la voy a es de Florencia Ruiz que, este, que pide, que pide Eloísa si puedes mencionar casos específicos donde la macrocriminalidad ha abonado a los procesos de verdad eh, yo puedo hablar de, lo que, de los casos que conozco en Guatemala que los trabajé no y, y los de México los de Argentina en Guatemala porque o sea, era el proceso de la verdad porque uno conoce qué pasó y después lo lleva a la justicia penal. Pero primero hubo conocí, conocíamos un caso puntual, que es un caso que salió en los medios, que tiene que ver con eh, corrupción administrativa. Originariamente esa corrupción administrativa se pensaba que era de 80.000 quetzales. Cuando utilizamos la herramienta macro, eso que habían, me habían presentado que parecía de 80.000 quetzales, terminó siendo de 35 millones de dólares. No es lo mismo, porque la repercusión... Entonces, el caso es por, 30, por el fraude y el peculado haberse robado 35 millones de dólares. No es lo mismo que 80 mil quetzales. ¿sí? Entonces, ejemplos así, hay muchos en la, en, en la riqueza de Guatemala y los casos sobre todo que trabajó al final el, el comisionado Velázquez. Porque uno alcanza a ver la, la, la dimensión, los casos, que, cómo se dan los vínculos dentro de un congreso. Y cómo se, por ejemplo, los casos de corrupción, el comisionado mencionaba que lo, que lo dividíamos, se dividía en, en, en líneas de trabajo. Una era corrupción en el Congreso, corrupción... Tal. Ahí hay varios, que ustedes pueden ver, yo les voy a dejar el link, para, porque sirven, como el regalar una plaza, que es un puesto de trabajo, era una moneda de pago. lo que vi, Al principio veíamos y decíamos, acá está la, el peculado le pagan y no va a trabajar. Y veíamos que había un peculado, pero después nos dimos cuenta que era una moneda de pago, que era la forma de pagarse favores entre los vínculos políticos y financieros y demás. Y entonces cuando uno entiende la perspectiva macro, ya no estábamos en lo micro que era, hay un peculado porque se paga por un trabajo que no se hace y la G persona está en su casa. No sé si me explico. Nos dimos cuenta que eso era nada más que una moneda para cumplir con favores, o para pedir favores, y uno va creciendo, y como decía el comisionado, va creciendo y cada vez llego más arriba, porque esa es la moneda para pagarla a quién, y tal y cual. Y por eso tal diputado tenía 20 plazas fantasmas, y el otro tenía tanto, y, y, y hasta en el número de plazas fantasmas uno veía el poder que tenía cada uno. Eso está en los casos. no Otro ejemplo es en Argentina también, como una perspectiva macro, con reproche penal, que es lo que, o sea, es, no, ustedes me tienen que perdonar, pero yo soy penalista, entonces yo hago énfasis en esa parte, pero es un defecto de formación, ¿no? Pero eso permitió, por ejemplo aquí, no sé si ustedes saben, el año pasado y el anterior salieron sentencias, en la, ustedes saben que en el proceso de dictadura y con todo lo que vivimos en Argentina, una de las cosas eran las violencias sexuales que eso quedó en segundo plano, ¿Cómo le pasó a, a, a Colombia también. Eh, tanta la aberración de otra índole, que esos eran como actos de tortura, o actos de, ¿sí? Pues, habiendo hecho la imputación ya de otros fenómenos, ahora se llegó a la parte sexual, pero uno dice, a ver, si a todas las mujeres secuestradas y llevadas a los lugares de detención que muchos de ellos tenían que ver con destacamentos policiales, se las violaba, ¿cómo hago para reprochar la violación si ellas estaban con los ojos cerrados, tapados, y no sabemos quién fue su perpetrador? ¿Sí? Pero uno sabe, y con estructura macro de investigación y de imputación, que eso era parte de un sistema, porque el crimen de sistema tenía como un elemento el sometimiento sexual del otro porque también se lo doblegaba, y no solamente las mujeres, también se ve, y ahora se lo ve mucho, por ejemplo, en el tema migratorio en México, a los varones. Entonces, cuando uno entiende ese rol, cómo forma parte de una estructura sistemática, delictiva, y quién lo ejecuta y quién lo permite, debiendo evitarlo, a sabiendas de que se va a ejecutar, y lo permite de manera sistemática, puede llegar a un eslabón más arriba y terminaron sentenciados en México, perdón, en Argentina, magistrados, directores de policía y otros funcionarios por las violaciones que se cometieron en un periodo determinado en ciertas comisarías en particular. Magistrados, sí, porque llegó un momento que se pudo demostrar no solamente que ellos eran, eran garantes de evitarlo, sino que no solamente no lo evitaban, sino que lo permitían. Y ese es el concepto que se llama posición de garante. Entonces, fíjense si esto no es útil, porque no nos pusimos a investigar quién fue el actor material, no, no, como Argentina, yo no tuve nada que ver en esto, ¿no? Pero quién fue el actor material que ejecutó esa violación, sino si esto es parte de un sistema macro, quién estaba obligado a evitarlo, quién sabía, podía evitarlo y no lo hacía. Incluso, ya le digo, magistrados quedaron muy puntuales, pero sí. Entonces, esos creo que son algunos ejemplos de lo que te da hoy como herramienta hasta el derecho. Y eso México lo tiene también. Eloisa, muchísimas gracias. Eh, estoy segura que estarán todos de acuerdo que fue ex extraordinaria tu ponencia, muy eh, clara, nos permitió aterrizar muchos conceptos que ya veníamos trabajando desde la primera sesión. Y creo que esto último, con ejemplos, fue también muy didáctico, entonces muchísimas gracias Eloisa, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo por, por Facebook, estamos en, creo que simultáneamente cuatro organizaciones eh, haciendo el streaming esto vía Facebook, entonces una disculpa si no podemos también, no tenemos la capacidad de recoger todos los comentarios que están en, en Facebook, pero estaremos revisándolos y también encontrando la manera también vía eh, Facebook de generar alguna conversación en seguimiento a estas sesiones. Muchísimas gracias, Eloisa. Yo creo que. No, gracias podemos... a ustedes. Eh, gracias a ustedes porque uno aprende mucho eh, de estas cosas que ver las cuales uno puede participar. Entonces, gracias por la confianza y por pensar que uno puede generar alguna idea para que se siga debatiendo y ver qué, qué se puede hacer, qué más, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Así que muchas gracias. Excelente. Eh, y bueno, tenemos la sesión de mañana, que es la última de esta serie de, de sesiones que se van a transmitir en vivo por esta, por esta misma vía. Entonces los invitamos a conectarse mañana a nueve y media en punto. También arrancamos con un panel que van a, en el que vamos a tener cuatro experiencias mexicanas que tienen que ver justo con esta perspectiva macro entonces y que nos van a permitir, permitir también ver hasta qué punto ya tenemos un camino andado en México y dónde están específicamente algunos de los retos concretos, dificultades que han identificado, que han encontrado estos, estos ejercicios eh, para, para avanzar. Entonces va a ser muy interesante que nos puedan acompañar todo el mundo con sus preguntas. Eh, ya están, tenemos como también un marco conceptual que nos permite ser escuchas o ser participantes de, en este, bueno, perdón, más bien escuchar este, esto, este panel de mañana y poder hacer preguntas justamente con todos estos conceptos que hemos adquirido y este, pues nada, nada más agradecer nuevamente a nombre de ta, todas las organizaciones que estamos convocando este esfuerzo ICTJ, Serapaz el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia la Fundación Mexicana para la Justicia y eh, ONU derechos humanos, muchísimas gracias creo que podemos dejar, terminar Mara, ¿Sí? Mara, si te parece les dejo en el chat o te lo paso a ti o algo el que tú digas eh, cosas para leer perfecto, porque, porque ahí van a estar más, más claros los conceptos esto ha sido muy rápido entonces para que le parezca útil en el chat está perfecto que, lo, que no lo compartas y luego lo, también lo podemos hacer llegar por correo a todos los participantes y creo que aquí podemos detener la, la transmisión live eh, Quetzal tú nos avisas cuando estemos ya fuera de